Paso 2. Crear la gráfica. Crear la gráfica es realmente sencilla. Seleccionamos la columna de los grupos de edad. y Manteniendo presionada la tecla control, seleccionamos también las fórmulas de porcentajes que acabamos de calcular. Podríamos utilizar el botón de la barra de herramientas, o si no lo viésemos, ir al menú Insertar y hacemos clic en Gráfico. Se nos abre un asistente para crear gráfico. Escogemos la opción de barras horizontal. Las series de datos son las que hemos escogido antes. En el paso elementos del diagrama podemos añadir un título, un subtítulo, etiquetas en los ejes de coordenadas, etc. Le damos a Aceptar y redimensionamos el cuadro del gráfico para que esté bien proporcionado. Lo siguiente es más importante. El truco para que las barras de hombres aparezcan a la izquierda consiste en multiplicar por menos uno los datos de porcentajes de la hoja de cálculo.